Hola amigos, ¿cómo están? Bueno, me llamo Carlos Carballo, pero a este canal le he agregado mis segundos nombres, Manuel Gorostiaga, para diferenciarlo de otros canales que tengo por ahí conectados con el Grupo Madera Noruega. Este se trata de enseñar inglés de diversas formas, ¿verdad? Una de ellas es con lecciones de pronunciación, con reglas, que no aparece normalmente en ningún libro, en ninguna parte. Reglas que yo fui descubriendo en mis 30 años o más de profesor de inglés. Y también con muchas canciones. Yo creo que eh, las canciones son una forma muy, muy efectiva de aprender inglés o cualquier idioma, ¿verdad? Y estas son canciones que yo he ido grabando con una aplicación que se llama Star Maker. ¿verdad? que te permite cantar con el acompañamiento de la, tu banda favorita. Todo un, todo un logro. Bueno, ustedes pueden acompañarme cantando, aprendiendo la letra, ¿verdad? Y así iremos desarrollando este canal que espero que sirva para que vayan progresando en su inglés y que les guste cada vez más el idioma. Como decía un profesor mío, ya fallecido Stephen Swanning, hay tres clases de alumnos, dice. los, the, the, los grandmothers, que serían las abuelas, eh, the receptionists and the conscripts, los recepcionistas y los conscriptos. The grandmothers son los que aman el idioma, aman el idioma. Yo desde los 14 años he sido un grandmother, porque escuché la música de los Beatles y me enamoré de ella. Y hasta ahora tengo mi grupo eh, Y bueno, y por eso me dediqué a esto. A enseñar y a cantar en inglés y todo ese tipo de cosas. Bueno, ustedes, este, la mejor forma es esa. De aprender inglés es teniendo la motivación para ser un grandmother. O sea, amar el idioma. Amar. Simplemente por amarlo, ¿verdad? Esa es la mejor forma de aprender. Si no, receptionists. Receptionists, los recepcionistas son... Los que este, estudian el idioma por necesidad, por su trabajo, porque quieren progresar en su carrera, cosas así, ¿verdad? De repente se convierten también en grandmothers y eso sería fantástico. Y por último están los conscripts, que normalmente son la gente joven a quienes los padres le obligan a estudiar. Que también, también ocurre, conozco muchos casos, el mío es uno de ellos. Eh, que después con el tiempo se van convirtiendo en receptionists o incluso directamente en grandmothers. Yo pasé de conscript de la noche a la mañana a grandmothers, la primera vez que escuché una canción de The Beatles. Espero que algunas de estas canciones y estas lecciones que vamos a estudiar acá les inspire para aprender mejor el idioma y hablarlo, manejarlo, sentirse orgullosos de él. Bueno, que tengan un buen día a todos.